¿Tienes una autoescuela? Seguro que te interesa promocionarla y atraer a nuevos clientes, pero no cualquier cliente, sino jóvenes que se encuentren cerca de tu barrio, donde piensas que tienes una oportunidad de negocio. Te proponemos una herramienta nueva de publicidad que te ayudará a hacer branding y a ganar notoriedad. Te damos la posibilidad de anunciarte en webs que suelen visitar tus clientes potenciales, para que cuando estén navegando por internet, se encuentren un banner como este con tu anuncio. También te ofrecemos la opción de seguir a personas que hayan visitado tu web con anuncios de toda tu escuela mientras están navegando por Internet. Eso es lo que llamamos Retargeting Web y te puede interesar para mejorar el conocimiento de tu marca, para que luego, cuando un cliente necesite apuntarse a una otra escuela, se acuerde la tuya y la elija. Para poder anunciarte solo tienes que entrar en unidad.com y registrarte con tu correo. Es una plataforma gratuita y muy intuitiva en la que solo pagas por la campaña que pongas en marcha. ¿Te apetece probarla? En primer lugar, haz clic en Nueva campaña.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 Si tu autoescuela se encuentra en un barrio concreto, puedes dirigir tu publicidad a ese mismo barrio eligiendo su propio código postal, ya que normalmente las personas buscamos una autoescuela cerca de donde vivimos. En cambio, si tienes una franquicia, puedes impactar a clientes potenciales de todo el país. Vamos a elegir un código postal cualquiera como ejemplo. Ahora elige todos los dominios o páginas web en los que quieres que se muestren tus anuncios. Para hacer una buena elección, selecciona aquellos dominios en los que se mueva tu público objetivo. Los clientes de una autoescuela suelen ser jóvenes, ya que este tipo de servicio suele interesarles a personas que acaban de cumplir la mayoría de edad y quieren sacarse el carnet. Aunque en las autoescuelas también existen distintos tipos de cursos para conseguir el carnet de moto, autobús o camión donde su público es más adulto generalista. Para ponértelo fácil, en ONIAD te proponemos listas con diferentes temáticas. Para alcanzar a un público joven, puedes elegir dominios como El A3Player, Quore, MiTele y SFM... Son webs que visita gente de esta edad. En las listas de música, deporte, entretenimiento, televisiones y moda, tendrás muchas más opciones. En el caso que desees llegar a un público más adulto, puedes incluir dominios generalistas o webs de coches de segunda mano, como coches.net, ya que las personas interesadas en sacarse cualquier tipo de carnet seguramente estén en proceso de comprarse un coche. Verás que dentro de cada categoría dispones de una gran variedad de webs. Selecciona las que más te encajen con tu público. En este paso subiremos los banners, haciendo clic en Subir banner. Para que tus banners tengan buen rendimiento es mejor que sean llamativos. Tienen que cumplir una serie de requisitos que puedes leer aquí para que sean válidos, sobre todo en lo relativo a tamaño, formato y contenido.